Tauro, ¿cómo estás? Me encanta que estés aquí, ¿qué tal te la pasaste? Cuéntame, ¿cómo estuvo la fiesta? ¿Cómo estuvo la pachanga? ¿Qué tal te fue? Cuéntanoslo todo aquí abajo en comentarios. Me encanta saber cómo nos estamos pasando de fiesta y pachanga. Muy bien, recuerda suscribirte al canal, darle like, activar la campanita. Si tú me vieras en este momento cómo muevo mis manos, porque siento que estoy contigo y te estoy explicando todo, conéctate, conéctate con nosotros, activa la campanita, dale like, inscríbete, suscríbete en este botoncito rojo que tienes aquí abajo y vámonos con tu guía del mes de enero 2020, cuéntame cómo te sientes, recuerda que a través de este espacio de Bio Neuro Sabiduría estamos entregándote la guía que tienen para ti los arcángeles, y bien, vamos a, mira ya está, te mandaron la primera, ahorita la vamos a voltear Vamos a ver qué te están pidiendo los arcángeles en este momento en donde empezamos un nuevo, un nuevo ciclo de vida. 2020, una década en donde la energía viene importante para todos nosotros. Energía de liberación, energía de romper sistemas, energía de... Entrega hacia lo que realmente queremos experimentar en la vida como seres humanos, como humanidad. Así que vámonos a ver qué es lo que tienen para ti. Solicito permiso para conectar con tu energía y para hacer un canal de comunicación entre los arcángeles, la divinidad y tú. Para entregarte estos mensajes que tienen para ti. Vamos contigo. arcángel miguel está contigo así que vas a estar recibiendo mensajes y guías bastante bastante directas y claras en tu vida tauro vamos a ver qué te quieren decir los arcángeles en este momento mira están saliendo boca abajo quiere decir que hay un misterio <ríe> Ahí para que te sientas en emoción de saber qué es lo que... Como yo, Tauro, como yo. Porque cuando me salen así las cartas siento como una emoción, así como de que quiero saber el chisme ya. Entonces vamos a ver qué te dicen en este momento. Y inicias con visitas inesperadas. Sigues con cabalgar sobre la ola. Te siento emocionado, como si tuvieras esta intención de saber ya qué viene, qué va a haber, qué... Sí, ya sé, Tauro, ya sé. De pronto queremos esas respuestas así. Mira, tienes la invocación mágica de cabeza, ¿ok? Ya, ya vamos, ya vamos. Me gusta hacerla de emoción, Tauro. Tienes el estímulo también. Y tienes escuchar de cabeza. Ok, a ver, Tauro, Taurito, Taurina. Vamos a ver, ¿qué es lo que sucede con estas cartas que te quieren entregar en este momento? Ábrele, ábrele las puertas, así como tienes esta emoción y te siento como emocionado, como de, vamos a ver qué viene, qué podemos crear, qué podemos hacer. Muy bien, en este momento te dicen que sí te abras a la abundancia, que te, te abras a estas visitas inesperadas como de pronto te van a estar llegando o ya te están llegando como noticias, como personas, oportunidades que no esperabas y que de pronto te hacen que tu corazón vibre de una forma bien intensa, ¿no? Como de, ah, no lo esperaba, qué, qué padre, o de pronto has recibido mensajes o respuestas, eh, no sé, te depositaron algún dinero, te habló un amigo o una amiga que de pronto no habías visto o escuchado acerca de ella hace mucho tiempo, eh, tuviste la oportunidad posiblemente de viajar a visitar a tus seres queridos y eso te generó un sentimiento hermoso de paz, de tranquilidad, de estar ahí, la oportunidad de decirles los amo, los adoro, los apapacho, así como yo a ti, mi Tauro, entonces ábrete a, eso, a estos eh, estímulos que vas a estar recibiendo puesto que eso te va a llevar a conectar más con tu corazoncito. ¿Ok? Como que te vas a ser expansivo, expansiva. De pronto no es como muy expresivo, Tauro. Sin embargo, te invitan a que en este momento y en esta década que acabas de iniciar, este año, te muestres en esta expresión de ti mismo, de ti misma. ¿okay? ¿Por qué? Porque de pronto con esta carta, la invocación mágica, de pronto te nos guardas. De pronto, eh, ante estas ganas de presentarte como el fuerte, la fuerte, el que nos siente, la que nos siente, de pronto te nos haces una pasita por dentro porque ya tienes muchas emociones que expresar y no solo emociones en tristeza, en miedo o en, en enojo, sino como también esas expresiones de, de amor, de ternura, de entrega, de apapacho, entonces date esa oportunidad, ¿por qué no? Si, la, si a la vida venimos a disfrutar, si a la vida vi, viniste a experimentarla, pues también experimenta esas emociones y experimentalas no con el, el la expectativa de recibirlas de regreso, sino como para saber qué se siente en ti, para saber cómo se siente abrazar con mucho amor, para saber qué se siente brincar y cantar todo el día, ¿ok? Solamente para que tú experimentes esas sensaciones, puesto que de pronto te separas con la Carta, cabalgar sobre las olas, de pronto te nos separas de las personas, como si quisieras ser tú el único, la única eh, que tiene, pues, ¿no? Como el centro de atención, y si no, entonces me separo. Si no soy el centro de atención entre mi círculo social, váyanse todos y yo me quedo solo. Por... No, no, no, te dicen, a ver, calma, Tauro, eres parte del todo. Imagínate un rompecabezas de 100 piezas y ya llegaste a la pieza 99. Y entonces no encuentras la pieza número 100 ¿Qué sucede? Está incompleto, no se ve bonito, ya se vio mucho Así sucede con la vida en el mundo y en el universo y en los multiuniversos que existen Cada uno tiene su función, cada uno empalma perfecto en este maravilloso rompecabezas que es la vida Así que la existencia, así que tú tienes tu tú eres una pieza importante Tienes tu importancia, tienes tu valor Y eso no te hace más ni menos que los demás, ¿ok? Solamente reconoce que aquí estás haciendo algo y ese algo te va a llevar a tu evolución, a tu trascendencia, te va a llevar a que te salgas de esa jaula de las creencias, de los paradigmas, de los condicionamientos, para que encuentres la verdadera amistad en ti y la puedas compartir, ¿ok? Puesto que los estímulos que vas a estar recib recibiendo en este mes, justamente te van a llevar a experimentarte en plenitud, en, en, en autenticidad, ¿ok? Entonces, déjate llevar, Taurito, te amamos. Te amamos aún con esos cuernitos que te queremos agarrar con mucho amor y moverlos así como si te estuviéramos haciendo un gran cariñito. Te dicen esto porque de pronto eh, sientes que ante estarte ocultando, ante no poderte eh, mostrar como te gustaría mostrarte, pues como que sientes que pierdes eh, la guía, sientes como que pierdes el camino, tienes el talismán de cabeza, quiere decir que... Sabes qué camino quieres seguir porque te vibra en el corazón, sin, de, sin embargo de pronto te vas mucho a los condicionamientos mentales que tienes, del deber ser, del tengo que, de la moralidad, de esto está bien, esto está mal, quiero ser el mejor o la mejor, pero a veces me siento el peor o la peor, Entonces todas esas etiquetas y condicionamientos te han estado bloqueando para que realmente tomes el camino y lo disfrutes. Okay, entonces es importante que ante estos estímulos te empieces a reconocer en autenticidad Y no olvides escuchar el, el llamado de tu corazón, el llamado de tu alma Esas eh, como pequeñas chispitas o como la intuición ¿no? Que de pronto te dice, eh, vas caminando en un parque y de pronto te dice, voltea Y tú te resistes a voltear Y te vuelve a decir, voltea y te resistes a voltear y te dice por tercera vez, voltea, y es cuando volteas y te das cuenta que justo a tu lado está el amor de una persona que está lista para compartirlo contigo. Y entonces te enamoras y te brillan los ojitos y sientes como tu corazoncito se desborda de emoción y te dices ¿por qué no volteé? ¿por qué no giré mi cabeza desde la primera llamada? Esas son las llamadas a las que hay que hacerles caso, mi estimado, estimada Tauro, Taurito, bonito. Y finalmente, ah, finalmente no, eso es todo lo de tu gener vibración general Vámonos con la parte emocional jo, Te habían comentado en esta parte, ábrete a conectar para que encuentres el camino Hay momentos de tristeza o momentos en los que quisieras este abrazo fraterno Como para desahogarte, como, para, como este abrazo de un amigo que te dice o una amiga que te dice Vente, yo te acompaño y lloras, y lloras, y sacas, y sacas, y sacas, y el amigo solo te abraza sin decir nada, solamente te escucha, solamente te apapacha, y de pronto sientes esa necesidad, ¿no? Como, quiero que alguien me abrace, entonces te invitan a abrazarte tú en este momento, a ponerte en la posición que tú quieras, en la que más cómoda te sea, te abraces y te permitas sentir, puesto que no estás solo, no estás sola, y el primero que se tiene que amar, y el primero que se tiene que abrazar y apapachar, o la primera que se tiene que querer, eres tú, Tauro. De pronto eh, viene la emoción y queremos como tener a alguien que nos abrace y no lo encontramos y entonces nos la aguantamos y ahí la dejamos hasta que encuentre a alguien. No te dicen. En el momento que viene la emoción, abrázate tú mismo, tú misma y siéntela. Siéntela para que entonces liberes aquellos momentos que... Eh, se han quedado ahí albergados en tu corazón y que de pronto te nublan la claridad de la vida, la claridad de la verdad, ¿ok? La verdad es aquello que ya es, es aquello que aún cuando... Dicen aquí en México, llores, patales hagas berrinches, no va a cambiar. Y esa verdad es que eres parte del amor, eres parte del universo, eres una pieza importantísima. Así que date la oportunidad de compartir y de liberar tus emociones, sobre todo porque estamos empezando esta nueva década y estaría maravilloso que te liberes para que camines ligerito, ligerita en tu camino hacia tu despertar espiritual, hacia, hacia tu evolución. En esta serie de momentos en los que como te decían acá en la parte de atrás de pronto te quieres ir solito solita sin pedir ayuda o sin ir acompañado estos estímulos que te van a estar llegando te van a llevar a recordar quién eres en realidad tu poder tu potencial tienes la ca a cobrar vida de cabeza y es porque de pronto eh, ante este cúmulo que has estado arrastrando de no ser tú, de pronto pareciera que uh, dejaste de brillar. Mira, tienes dos brillos aquí, ya viste, estos dos brillos, y sobre todo acá en esta parte de aquí tienes tu brújula, tienes como esa guía interna que todos tenemos y de pronto la has apagado. Entonces te dicen, al, a través de dejarte sentir en estos estímulos, vas a empezar a cobrar vida, te vas a sentir ligero, ligera. Déjate sentir ligero, ligera. Haz una limpieza de casa y esa limpieza de casa te dicen es física y es emocional. En el momento que tú te permitas liberar, estás limpiando ese hogar. El hogar es donde está tu corazón, ahí, ahí está. Entonces límpialo, vele quitando poco a poquito la suciedad, las telarañas eh, las bolas que se generan de, de mugre, de de suciedad en, tu, en las casas ¿no? de pronto entonces te dicen así de pronto se, eh, se presentan en tu interior las emociones ve limpiándolas poco a poco y te va a ayudar mucho que lo vayas haciendo limpiando casa física también ve sacando lo que ya no usas, aquellas cosas que te regalaron y que solo guardas como un recuerdo puesto que no las usas ve sacándolas, haz esta limpieza haz esta conciencia de qué es la emoción que se está generando al tenerlas ahí, eh, cuál es el recuerdo que se está generando al verlas y libera, ok ve quitando, quita ya esos espacios, acuérdate que al universo no le gusta el vacío, entonces en el momento que tú decidas liberar emociones y liberar espacio físico en ese momento estarás recibiendo nuevos estímulos para que te vayas hacia arriba, en la parte financiera Tienes atrapado en el barro, de pronto hay un momento en el que quisieras hacer, hacer, hacer, hacer por todos lados, Tauro, y no haces nada. Eh, o tienes muchas ideas muy buenas, las tienes en la cabeza y no las bajas a papel eh, y se te olvidan ya después. Entonces te invitan a tomarte un tiempo para que identifiques eh, lo que realmente quieres ser, hacer y por tanto generar porque opciones hay, opciones hay muchas, Tauro. Um, si eres una persona que por hoy no tiene un empleo, te dicen hay miles de opciones que no has podido ver y no has querido ver porque estás enfocado enfocada en tener algo seguro, cuando lo único seguro, como te decían eh, al inicio, lo único seguro que tienes es la vida y también el tiempo de trascendencia. Así que lo único que requieres hacer es sentarte, hablar contigo, liberar esas emociones, así como para tener esta claridad mental y entonces poder empezar a generar eh, diferentes formas de ingresos. Ahora, te están recomendando aquí hacer una limpieza de casa. ¿Por qué no generar una venta de garage, una venta de estas cositas? Para que entonces se genere un, un ingreso eh, cuando... Tú ya no utilizas algo, no quiere decir que ya no sirva. De pronto hay personas que pueden ocuparlo para con otro fin, para otro eh, proceso y lo pueden comprar. Así que recuerda, aquí te están dando ya hasta una opción de generar ingresos en caso de que seas una persona que por hoy no tiene un empleo en alguna empresa. Esto de eh, escribir tus proyectos, de, de ver en qué momento los vas a poner en práctica, te va a generar equilibrio. Este, tienes un acto de equilibrio en la parte financiera y es una vez que te abras a ti mismo, a ti misma, a estas opciones, te reconozcas como una persona creativa y totalmente, totalmente merecedora, vas a encontrar el equilibrio, vas a empezar como a moverte. Ahora te piden acción también, esta acción de pues ya escribe tus proyectos, ya dale rienda suelta a la creatividad. Aquí ya te dieron una opción de generar ingresos, entonces solo date cuenta que siempre hay oportunidades y siempre hay posibilidades. En esta parte cierras con la Laguna Sagrada. Y te dicen que una vez que tú generes todo este movimiento y empieces a sentirte como en equilibrio, va a venir un momento, va a llegar este momento de tranquilidad, ¿ok? Como de, ah, sí es cierto, ya me di cuenta que puedo hacer esto, puedo hacer lo otro, ok, me pongo en acción y poco a poco voy a ir eh, generando más y más ingresos. Ahora, también te dicen que recuerdes que el dinero no es el fin. Solamente es el medio para que tú puedas ser co-creador de cosas maravillosas, de proyectos maravillosos que puedan no solo impactarte a ti, sino a muchas personas. Cuando mm, te enfocas en un bien mayor en tus proyectos, en este bien mayor en el sentido de que sea beneficioso para diferentes personas o más personas allá afuera, en automático estás abriéndole la puerta a un correcto flujo de energía en la abundancia, puesto que ese dinero que te va a estar llegando tendrá un fin de seguir creando y creando y creando beneficio para las demás personas. Ahora, no tienen que ser eh, proyectos inmensos, me refiero, puedes hacerlos porque tienes la capacidad, porque eres hijo de ese poder, hijo, hija de ese poder superior, sin embargo, de pronto, si por hoy no sabes y a lo mejor eres muy bueno en hacer pasteles o muy buena en cocinar, pues bueno, puedes ofrecer tus servicios como pastelero o cocinera y de ahí, pues, eh, a través de ese servicio que tú entregas, la gente se siente como muy contenida, le encanta lo que haces, ¿ok?, Así que manos a la obra, Tauro, para que ese equilibrio y esa tranquilidad se vengan hacia ti. En la parte de las relaciones te dicen que eres muy abundante en relaciones, Tauro, aunque de pronto no lo puedes ver y te llegan dudas acerca de si lo estás haciendo bien, si como por qué van y vienen personas, como estas dudas. Te dicen que en la vida no estás solo, en el mundo no estás solo, puesto que es tu casa y todas las personas que habitan en él siempre están a tu lado. Así que solamente requieres ser consciente de qué nivel de energía estás vibrando y qué nivel de energía quieres que se alinee a ti en personas. ¿Okay? Así que si estás vibrando desde el miedo, desde la escasez, desde eh, la desvalor devaluación, la autodevaluación del no merezco, porque a mí, para qué a mí, todas esas preguntitas que de pronto nos hacemos cuando nos sentimos víctimas del mundo, si estás vibrando en esa energía, pues bueno, te vas a, vas a atraer personas eh, que refuercen esos miedos. Así que primero, ámate a ti mismo, reconoce lo que estás sintiendo, siente. Siente para que entonces lleguen personas alineadas a lo que hoy quieres experimentar en tu vida. Y suelta las que ya no están alineadas, ¿ok? Eh, esto te lo dicen porque de pronto eres muy apegado a esas relaciones que bien ya sabes que no están ya alineadas a tu energía, que ya cumplieron su ciclo contigo, pero quieres seguir y seguir y seguir ahí, eh, agarrado, agarrada de esas relaciones, puesto que te asusta un poco. Eh, pensar en que puedes quedarte solo o sola Y te dice nuevamente no estás solo Y dale permiso, dale permiso al universo de mandarte a aquellas personas Que ya están alineadas a tu nuevo nivel de energía Así que lo único que te corresponde Tauro Es vibrar desde el amor puesto Que mira qué bonita carta con la que cierras El hogar y el hogar se refiere a aquel lugar en el que se encuentra tu corazón ¿ok? Tu hogar, tu casa, lo maravilloso de esa vida que quieres vivir Está dentro de ti y si quieres compartirte en estas relaciones y si quieres tener buenas relaciones y productivas y amorosas y fraternas, la primera relación que hay que sanar es una relación contigo mismo, contigo misma, ¿ok? Déjate sentir, déjate amar, pide ayuda, ve, eh, no estás solo, recuerda que no estás solo, no estás sola. Solamente se requiere que hagas esta limpieza también, eh, te decían hace ratito, limpieza física, limpieza emocional, para que te des cuenta de todo lo que realmente posees. Tauro, muchas gracias por estar aquí, recuerda suscribirte al canal, darle like, activar la campanita. Si tú deseas una guía personalizada, recuerda escribirnos al correo de bioneurosabiduría.com. te lo voy a poner aquí abajo, eh, estamos abriendo agenda. Mándanos un correo, te vamos a enviar las opciones que hay para ti y te puedas eh, autoconocer a través de la guía de los arcángeles. Gracias por estar aquí, nos vemos en el siguiente video. ¡Feliz año nuevo!